La Palabra de Dios nos dice que existen muchas cosas que pueden interponerse en el camino de nuestras oraciones. Uno de ellos es la intolerancia o falta de perdón. Dios sabe que la falta de perdón es destructiva y que crea un muro entre nosotros y Él. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, el muro se derrumbará. Alguien dijo algo así. Perdonar es liberar al prisionero y darse cuenta de que el prisionero eres tú. Con frecuencia, muchos cristianos se preguntan por qué sus oraciones quedan sin respuesta. En otras palabras, se sienten alejados de Dios, pero no pueden explicar por qué. Aman a Dios y tratan de hacer todo bien, sin embargo, en el fondo sienten que algo anda mal. Cuando vengas ante Dios a orar, pídele que examine tu corazón y tu mente. Que vea si hay falta de perdón que se interponga en el camino de tus oraciones y que afecte tu relación con Él. Otros pueden haber estado equivocados, pueden haberte lastimado profundamente. Pero nada en esta tierra vale más que perder tu paz con Dios Todopoderoso. El perdón no excusa a la otra persona, pero significa que confías en Dios con todo tu ser. Mientras oras hoy, elige el perdón y no permitas que nada se interponga en el camino de las cosas buenas de Dios para tu futuro. Nunca te olvides de lo que nos dice el Señor en Marcos 11.25. Y cuando estéis orando, perdonad si teméis algo contra alguno